Esta semana en Capital de los Simios Nuestra palabra de la semana, balotaje mm -hmm, sí, No sí. tiene nada que ver con embalotas, en en ¿no? No, no tiene nada que ver con embalotas En, balotas. <ríe> El, pero como tan weón Jadwe se va de lengua Ah, fuera que no la vuelta al mundo, argentinos se avivan con créditos Uy, esa está buena Y voleibolista italiano creyó por 15 años que era novio de una supermodelo Perdió 650 millones Ándale, ¿no era pariente de la... ¿Proeste? Capaz <risa> Redes, Chile al día y mucho más, ¿en dónde? En la capital de los simios. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, oh yeah. Hola profe, cómo está? Bienvenido a este nuevo capítulo de La Capital de los Simios. Éjale, eh, cómo está Don hecho Yo muy bien, muy bien acá. Bien, pues un poquito cansado, así como el mesero de la mesa del teclub o como la, el eh, <ríe> gaffer del Titanic, pero, <risa> pero bien. Ay, ay, ay. ¿Usted cómo estuvo su fin de? Uf, bien, bastante movido. ¿Ah sí? Sí, estuvieron Oiga, buenos Bueno, han pasado los... hartas cosas también, ¿eh? Sí, estuvieron buenos las pisculitas. Ándale Sí estuvieron Se estuvo bueno. portando mal eh, Ni tanto Ah, ya Ni tanto Lo bueno es que llegó consciente a casa, ¿o no? ¿Lo llevaron en carretilla? No, llegué consciente, creo Ah, ya Creo <risa> <risa> Qué bueno, eso es lo importante vos, profe Claro Oiga, y lo importante también es que se viene el balotaje Exacto Mucha gente no tiene idea lo que es el balotaje ¿Qué es el balotaje, profe? Tampoco tengo idea, así que... <risa> <risa> balotaje es como comúnmente se le va a llamar al, a las segundas vueltas. ¿Ah, sí? Sí, en los, distintos, en los distintos países. Ah, ya. Porque balotaje es un término que deriva del vo vocablo francés balotage. La noción hace referencia a la segunda votación que se realiza en ciertos sistemas electorales, en la cual los votantes deben elegir entre los dos candidatos que recibieron más votos en la primera vuelta. El balotaje es una institución electoral que pertenece al derecho francés en sus ramas constitucional y electoral, y de ahí se expande a, a nivel mundial. También llamado segunda vuelta, el balotaje se lleva a cabo cuando ninguno de los dos candidatos a un cargo público alcanza el mínimo de votos requeridos o la diferencia con sus oponentes exigida por la ley electoral. De este modo, los dos más votados pasan a esta segunda vuelta electoral, mientras que los demás candidatos dejan de ser parte del proceso. Los ciudadanos por lo tanto solo pueden optar en el balotaje entre los dos candidatos más votados en la instancia anterior Oiga profe, una pregunta En Chile siempre se ha dado balotaje Porque yo entiendo que eh, Allende salió con un porcentaje menor al 50% eh, como presidente ¿no? Eh, claro, la constitución de 1980 lo instaura por primera vez antes ah, entonces no, no había eh, segunda vuelta, quien no. salía primero con eh, la mayor votación salía elegido no, si tú tenías menos del 50% de los votos era el senado el que ratificaba entre todos los candidatos o sea podían escoger hasta el tercero ¿en serio? Sí. es por eso que por ejemplo en el caso de Allende Allende no tenía los votos en el senado para, para salir electo presidente y la democracia cristiana lo obliga a firmar un pacto de garantías constitucionales que obviamente ah, se lo pasó por, la, por buena parte Obviamente, al Arco del Triunfo. Claro, por el Arco del Triunfo. Entonces, con ese con ese compromiso de Allende de respetar la Constitución, es que la Democracia Cristiana vota a favor de, de Allende en la ratificación del, del, del Congreso, porque podrían haber escogido a Allende sin ningún problema. Ah, claro. Sí. Oiga, pero ¿cómo hacen esto en la Constitución del 80 si sabían que no iban a ganar elecciones? <risa> Por lo menos en ese tiempo. No, pero que quedó establecido en la Constitución del 80, incluso como se componía el, el Congreso, las dos cámaras. Eh, quedó todo eso ya amarradito en el año 80. Ah, ya. Sí. El primer balotaje en Chile fue el de Ricardo Lagos con Joaquín Levin. Oiga, estuvo reñida esa segunda vuelta. ¿eh? Esa segunda vuelta sí fue brava. Y de ahí en adelante. Todos los demás candidatos han sacado. han tenido que ir a, a la famosa segunda vuelta o balotaje. que ya la tenemos como asumida. Es que se presentan tantos también, profesor. Sí, pues mientras más candidatos, más posibilidades de balotaje. En la primera vez, eh, Elwin ganó con el 54%, así que no hubo necesidad de balotaje. Frey ganó casi con el 60 o 63 por ahí, le fue muy bien a Frey. Claro. Y el Lago es el primero que tiene que ir a, a balotaje. Le fue tan bien a Frey que se pegó no sé cuántos viajes. Claro. <risa> se hizo la gira de celebración. Exacto. Entonces, el, este famoso balotaje, van a existir varios tipos de balotaje. El, por ejemplo, en Argentina, tú tienes que sacar el más del 40% de los votos, no 50%. Si tú sacas más del 40% de los votos y 10 puntos de ventaja, eh, ganas. Por lo tanto, no hay segunda vuelta. Ah, buena. ¿eh? Sí. Acá en Chile no. Acá en Chile tú tienes que sí o sí sacar más del 50% de los votos en la primera vuelta para que no haya una segunda. Si tú sacaste un 49,9, cagaste. Tienes que ir a segunda vuelta. Oh, oh. O sea, por un voto. Por Imagínense. un voto. <coughs> y... Parece que fue a carretear y no fue a votar. Exacto. Y como son dos candidatos y los votos blancos y los votos nulos no se cuentan, como algunos mentirosos dicen por ahí, eh, tú puedes ganar efectivamente por un voto. Hoy oh, estaría reñido, estaría bueno si se, si se dan, se da, digamos, el escenario en esta segunda vuelta. Claro, claro. No, yo creo que e esta elección acá en Chile, a pesar de las encuestas que están saliendo, que las vamos a tocar en un rato más, <coughs> bueno, la elección va a ser, pero voto a no. voto, parejísima. Parejísima. Es que en todo caso, vamos a estar con el voto a dos manos todo el día. <risa> Aunque yo creo que va a ser más rápida esta elección, obviamente, que, que en la anterior. A las 7, ¿Ah? a las ocho y media de la tarde ya vamos a tener todo ya resuelto. Oye, ¿va a haber fraude igual que con eh, la primera vuelta? Si hay candidato, o sea, si hay apoderado de mesa no, no debería haber fraude. Porque eh, los de París andan diciendo que te, tuvo que haber ganado por un 50 más uno. <risa> Pero el <risa> caso que está dando vuelta es un caso que le quitaron los votos acá y se los dieron a París. O sea, yo he visto a muchos votantes de París Y a muchos militantes del partido De la gente que, que anda diciendo Que poco menos que tendría que haber salido Elegido presidente de los Estados Unidos <risa> Pero si vive allá po. Sí, po, es que por eso es que Prácticamente todo Estados Unidos Canadá y, y Mesopotamia Votaron por él, no sé y Que tendría que haber ganado la elección Y haberse puesto la banda presidencial por Zoom <risa> Entonces Por eso le pregunto no, no, el, el tema de París fue que el, varios dijeron que habían robado votos, de que ellos habían visto de que había sacado una votación y después el server mostraba otra. Mira, yo me puse a investigar por lo menos en la mesa que yo estuve, y en la mesa de algunos conocidos, la elección, o sea, los votos no cambiaron, se mantuvieron. Lo que sí es extraño es que ahora uno no puede ver el acta, porque antes eh, tú podías ver el acta de la mesa, estaba escaneada. Y ahora tú ingresas se... a la mesa en la ¿Mm? página del Cervel y no se ve esa acta. Ah, no. No. Entonces, wow. Algo extraño puede pasar por ahí. Oiga, en todo caso, ¿eh? Ahora. ¿podría haber pasado segunda vuelta, Parisi? Eh, No, no, no. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Ahora, el fraude que estaban mostrando era, por ejemplo, que el CAS tenía 71 votos y en el acta aparecía con 17. Mira, ya. Te puedo creer que el que se hayan equivocado al digital los números. El drama es que le quitaron 54 votos a Cas, pero Parisi aparece con 54 votos más. Oh, oh, qué coincidencia. Eso no es un error de digitación. Po. No, no. Ahí le quitaron los votos a Cas, dijeron ya los damos vuelta y los votos que nos faltan se los tiramos a Parisi. A lo mejor le pagó al vocal de mesa con bitcoins. Sí. Claro. No, pero al, al, al que digitó en el cervel, si es el que Ah, ese quedan claro. Es el que hizo el chanchullo. O a lo mejor no le cuadraba y dijo ya me faltan 54 votos ya se los tiramos a París. Sí, pues total se está fuera. Claro entonces, eh, wow, sí, va a estar complicado pero ahora más que nunca se necesitan de los apoderados de mesa y que le saquen fotos, siempre tengan fotos del, del del acta de la mesa porque esa misma Oiga, acta es la que va al Cervel ¿Eh? entonces para que no haya error ahí yo he sabido que algunos presidentes de mesa se han estado poniendo chúcaros con los eh, apoderados mira, técnicamente el apoderado tiene solamente derecho a voz, no a voto a voto me refiero No, obviamente. A... ¿Ah? pero yo he sabido que, no sé, pues se ponen pesados, no los dejan entrar o... Si, ni diseñadamente si los echan no, no pueden echarlos, por ley no pueden o sea, L sabe que no pueden, pero pero lo hacen es que ahí tú, la práctica. tú tienes que ir al, al delegado, de donde está el delegado local o tienes que ir al donde los militares es que los milicos no se meten en esas cuestiones po. es que si no te dejan entrar y tú tienes el poder de apoderado de mesa el milico te tiene que dejar entrar y por último te tiene que resguardar ahí adentro si entre comillas puede correr riesgo tu integridad física el mm. milico puede recordar. De hecho, el presidente Mesa puede pedir que desalojen la sala cuando la gente se pone ¿Sí? muy odiosa así no que cuando empiezan a contar los votos empiezan eh, o oh, bravo claro. eh", y empiezan a insultarse entre ellos. Ahí el presidente de mesa puede decir, ya, paramos la cuestión aquí, se me van todos cagando y los milicos los tienen que sacar. Y solamente se tienen que quedar los vocales de mesa más los apoderados. Ah, ya. Sí, el apoderado tiene, eh, por ley puede estar ahí. Y si pasa cualquier cosa que no lo dejen entrar o cualquier cuestión, tiene que ir con los milicos y dejar registro en el acta de que el presidente de mesa no lo dejó o que no, eh, no estuvo presente al momento de abrir la urna, ¿cachai? Cuestión así. Con eso después se puede anular la mesa en caso de perder. Claro.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 Soliciten su demostración gratis de 3 horas. Y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comunícanse directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569 78 69 Más 569 -78 Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Déjale, grande Roland. Oiga, vamos a estar comentando en el último bloque del campeonato. Sí. Porque hay noticias, hay noticias frescas. E impactantes. Como las. Como las aguas del chavo Sí, impactantes eh, Exactamente Y ahora profe, dígalo lo, con toda la fuerza del mundo Pero como tan weón <risa> Es porque es él, el único, el indispensable Sí, él, tenemos ah, epidemia para rato todavía señores Exacto, tenemos pandemia y epidemia Sí, no hace tanto reír epidemia Exacto profe Oiga se mandó una de aquellas, bueno, de las que él sabe mandarse nomás Sí Se fue de madres y criticó a los votantes de Parisi sí. uh -huh. Son tremendamente individualistas y solo buscan más plata para el bolsillo ¿Quién no? ¿Quién no? <risa> ¿Quién no? Ah, el no, el no, porque ve que esos eh, departamentos que tiene son de beneficencia Ah, verdad, verdad Sí, pues se lo arrinda la haitiana. Claro. No, y ahora viene con el gas popular. Ah, de veras. Igual que en las farmacias que quebraron. Sí. <ríe> o esa weá de remedios que trajo para el COVID, ¿te acuerdas? Interferón se llamaba esa cuestión. Esa mierda que servía, no sé, para. de raticida. ¿no? Hacían magia en Cuba. Claro. <ríe> Oiga, el alcalde de Recoleta cuestionó que el líder del PBG haya obtenido una alta cantidad de votos porque sus electores consideraron sus propuestas de migración y de seguridad. La cagó. Creo que es por un individualismo exacerbado en donde es gente que mira solo por su bolsillo y que se moviliza solo y nada más que por sus por, por esos intereses. Afirmó. Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que, Pongámoslo bonito, no, ¿cachai? ¿Mm? Ya, estaba este desgraciado en un eh, como en un programa de de YouTube ¿Ya? Entonces el que lo estaba entrevistando le termina preguntando así como Oye Daniel, ¿y qué te parece a ti lo que lo que pasó con, con Franco Parisi y que haya ganado en el norte? Y ahí este se fue pero de madre al tiro ¿Ay, ¿Le duele que Parisi haya ganado en el norte? Claro, que en el fondo son poco más que le dijo que eran unos desclasados Que no tenían conciencia de clase Que era una zona minera y que lo único que querían era lo, los bonos de términos de conflicto Unos fallos pobres Claro, literalmente eso Así como Barba, Barba Roja. Claro. Dijo una vez. Barba Roja Gutiérrez. Barba Roja Gutiérrez, sí. Po. ¿Te acuerdas que nos trató de fachos pobres? A Todos, pues. Exacto. Que no, que no pueden creer, en el fondo, que no hayan votado por su hermoso y lindo proyecto y su gran y amado líder candidato. Sí, pues. Oiga, mire, dije, dice, Jadwe dijo el miércoles pasado en su programa Sin maquillaje. Ay, oh, la buena, sin maquillaje. <risa> Tiene un programa, claro, lindo el nombre. <risa> Ay, sin pestañas Ay, sí, pues, Seguro es mejor capital de los simios, pues Claro <risa> No, es mejor capital de los simios que sin maquillaje, que sé Definitivamente Es mejor Sí, Definitivamente Donde Parisi sí ganó en los comicios Uno mira que son regiones profundamente mineras Una encuestadora sacó el perfil del votante de París Y señaló que un 60% eran hombres entre 30 y 45 años Que es el perfil del trabajador de las zonas mineras Que además tiene un acceso privilegiado a internet ¿Cómo es eso el acceso privilegiado a internet? ¿Tiene, tiene más giga ¿Tiene 5G? Claro Entonces eso tienen, todos tienen iPhone como ¿Sí? dice, ah, no, no, perdón, perdón Los que tienen iPhone son los Progres claro. ellos, ellos tienen Android <risa> Sí, pues el capitalista tiene Android claro. Tiene del Samsung S para ¿vale? claro, es del Samsung S Entonces, eh, no son iguales que ellos, obviamente Entonces, claro, van a tener este acceso privilegiado a Internet Porque van a tener un plan de datos en el celular, ¿cachai? Y están todo el día pegados a Twitter Acceso privilegiado a Internet Con cual, a lo mejor ven el Facebook Claro, es que este buen conoce la realidad de no sé De Cuba, Venezuela, donde la gente no tiene acceso No tiene libertad a Internet no, que a lo mejor él cree que en Cuba también tienen acceso privilegiado, pero ¿qué significa para él privilegiado? No sé. Claro, sí, buen punto. Porque en el norte en el norte igual hay zonas de, completamente eh, alejadas de, de la tecnología. Sí, en todo caso, van a haber estas partes mm. donde los carlocos no van a tener internet. O sea, llegan, como dice, la baja del minero y en vez ¿Eh? de irse de puta se van a meter al celular. Claro. Manso Carrera. Sí. No creo, a lo mejor, no sé, porque esa señora de Colchán, que de, de, los inmigrantes le robaron sus cosas, eh, vaya a poner una denuncia en la comisaría virtual. No, no, la verdad que no. Dice... Luego el jefe comunal afirmó que los votantes del economista son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase que lo único que buscan es más plata en el bolsillo, como los bonos de término de conflicto. Y Parisi lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno. Parisi eh, dijo eso o, o estaba en su programa. O sea, directamente. ¿En qué se basa Camello? Directamente, así como poner más plata en el bolsillo de cada uno. No, pero sí sus medidas apuntaban a eso, que, que no le cuente nada a poco sea, hay que fueran más jugosos los bonos de término de conflicto eh, Claro No, y en, y en ¿Sí? general, o sea eh, Había una bajada de impuestos específicos Que era como el IVA, por ejemplo Que proponía París mm -hmm. Y que eso a la larga termina que Que, que tu plata escunda más Claro dice también descartó que el líder del PdG haya obtenido preferencias por sus propuestas en temas migratorios y de seguridad yo no creo que sea el tema migratorio y tampoco el tema de la seguridad porque no son comunas en donde haya problemas absolutamente desbordados de seguridad sino que creo que es por un individualismo exacerbado en donde es eh, gente que mira solo por su bolsillo y que se moviliza solo y nada más que por esos intereses ¿Qué tal? Mire, o sea, en el norte no tenemos problemas de, de inmigración, por ejemplo. No, lo que pasa en la plaza Brasil de Iquique, no, pues no eso no ocurre. No, son son turistas eh, o son, eh, digamos, estudiantes de intercambio. Claro, <risa> Oye, el otro día vi un video eh, en Iquique ¿Mm? de un veneco que estaba pidiendo plata. ¿Ya? Y parece que un loco le dijo algo, que se enojó, el loco se paró, sacó un cuchillo y le pegó un machetazo en la mano al, a la otra persona y salió corriendo. Y el, ¿El veneco le pegó una, un machetazo. Claro. Y el chileno que va ahí estaba con toda la mano en sangre, ¿cachai? Y tuvieron que partir al hospital. ¿Esos son los seres de luz bueno, que están es, entrando? Sí, pues. ¿Mm? Son eh, jóvenes llenos de sueños e ideales, pues, profe. Oiga, pero Camillín nos sigue sorprendiendo con sus declaraciones. ¿Claro? Bueno, no va a parar. Eh, como decía, el yo, el um, el programa pasado, ¿ya lo están tratando como Alf? <risa> sí. Porque Boric también salió a desdecir o eh, a apaciguar un poco eh, estas declaraciones. Y él mismo también, después empezó a escribir Twitter diciendo que había cometido un error y bla bla bla. En todo caso, yo no creo que el votante de París sí le importe mucho lo que diga Jawe o no. Mira, sí que puede ser, porque si te están tratando como la wea, yo creo que el, como candidato... O como tú, mm -hmm. como votante, te vas a sentir mal y vas a decir, ah, que sale la chucha este hombre. Sí, pues, pero yo voy al sentido de que, a ver, el votante de Parisi está votando por alguien más de centro. No no, no, no está por una izquierda radicalizada como el eh, camellir Pero mira, cuando nos toca analizar las encuestas de, de que, que salieron estos días, el mm -hmm. gran parte del electorado de Parisi estaba yéndose con Boric. Pero que bueno, también responde sí, a otras eso... cosas que la vamos a analizar después en el siguiente bloque. Exactamente. Sí, porque hay hartas cosas que que ganar ahí. Exacto. Bueno, se ganó nuestro como tan weón de la semana: sí. Don Camellín, Epidemia y todos esos epítetos que le tenemos aquí en la cabeza. Claro, el baile después dice: <risa> No, lo que dije fue un error. Dice, por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante Lo que dije fue un error Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric Aquí no me pierdo ¿Tenía? ni un minuto Porque lo que está en juego es el futuro de Chile <risa> Telier tiene que habérselo a... Oh, como se lo tienen que haber sentado, güey. No, se lo tiene que haber sentado, pero uf. Y sin vaselina. Sí, pues, después dice... En Chile hay una diversidad de intereses y necesidades. Y eso expresa una elección. Y nosotros tenemos el deber de hablarle a todos nuestros compatriotas. A los votantes de París y debemos convocarlos también. Que se pudre. Sí, pues. Claro, y obviamente París no se quedó callado. no. ¿Ah, no? Salió a, a, a refutar al tiro lo que decía el Capellimpo. Dice: No le falta sin respeto dijo? a casi un millón de chilenos. Escribió en Twitter y después sacó un video corto en el cual trataba de reírle mal a, al camello. Aldo trataba de. Sí. A ver, a ver, déjame buscar acá. Déjame buscar dónde está el, la respuesta que le da. Eh, siguen sin entender nada. ¿Cuánto gana el alcalde? Y por sus propiedades, Daniel Jade, no le falta el respeto a casi un millón de chilenos, escribió a Parisi a través de sus redes sociales. Bien. Oiga, Parisi, ¿todavía no sale a hablar o ya dijo que no iba a apoyar a ninguno? Parisi dijo que... No, el, el, la jugada que está haciendo ahora se está dejando querer. Porque le ah, acaba claro. de decir a todos sus votantes que ¿Mm? no digan por quién van a votar en la segunda vuelta, ni que respondan en la encuesta, para mantener ahí como el, el hype, para mantener ahí la duda hasta último minuto. Porque él dice que en el eh. último minuto va, va a decir por, a, a quienes hay que apoyar. Ah, wow. Bueno, ese es lo que yo tampoco entiendo pues, profe. A mí, si un candidato me gusta Ya, yo voy a votar por él, pero si el weón viene a decir Oigan, no voten por este candidato voten por este, o, o da Sugerencia, pelotas, pelota, weón. yo voto por quien quiero Pero lo, me, me da la sensación A mí, no sé, a lo mejor estoy equivocado Que los de Los votantes de París o los, los del partido son De la gente son así como Hoy oh, sí, haremos lo que tú digas, amado Lidl Es que yo creo que Gran parte de la gente, de, del votante De París lo ve a él como, como un líder que viene a cambiar con todo lo, lo malo del sistema. Eso explica también qué, su si alta votación. ¿A dónde viene si todavía no viene? <ríe> claro pero, ¿Ah? pero su alta votación también explica eso que él tiene esa idea. Ahora, lo que yo creo es que París se está dejando querer y está esperando que los candidatos lo llamen, <ríe> se sienten a conversar con él a la distancia, en reunión por Zoom, ¿Mm? y que el, en el fondo, no sé, pues, a lo mejor está esperando que le den algún ministerio o de frente que le digan ya, podéis venir a Chile y no voy a tener ninguna querella si, si me apoyáis, ¿cachai? Claro, no, pero no, eso no va a pasar, profe, la verdad es que no va pero a pasar, mira, es muy impopular. Si lo que dijo Pagan el cabello, la... obviamente es un patinazo, es un pegarse en, en, en los pies, porque... Lo que más necesita en este momento el, el, el Boric es el voto de París y de la gente de París. Entonces, si lo empieza a tratar mal o empieza a hacer cualquier hora tontera, no, la gente se va a alejar de eso. Esto lo dijo antes de que salieran los resultados de las encuestas. Por lo tanto, mucha gente que en teoría de París puede estar apoyando a Boric, después de escuchar lo que dijo Hadouin eh, y cómo se están dando vuelta entre ellos, lo más probable es que termine por no seguir a Hadouin. O por último, no ir a votar. O sea, perdón, a, a Boric. Perdón. Claro Entonces eso le va a hacer daño en la próxima encuesta que se va a ver los resultados Bueno profe, dejémoslo solo que peleen sí. Y que se mande más chambonadas Camillín que eh, nos puede beneficiar Sí, pelea de inválido ¿no? ahí Sí, pues. así que dejemos tranquilo Camillín, ya se ganó nuestro como tan guante sí. de la semana O una vez más Oiga, Y tenemos noticias del mundo también, sí, pues, profe Sí, la vuelta al mundo, la vuelta, la vuelta al mundo. mundo Oiga, no nos vamos a ir tan lejos y nos vamos a Argentina sí. Porque usted sabe que el Banco Central de Argentina prohíbe que los viajes al extranjero se paguen en cuotas y estalla la polémica. Mira, es que lo argentino, bueno, mm. Argentina, no lo entenderías. <risa> no lo entenderías. Mira, profe, para que vamos... Eh, digamos desarrollando la noticia le voy a leer un poquito eh, de qué se trata esto dice las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes, personas humanas y jurídicas, de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior, tales como alojamiento, alquiler de auto, etcétera ya sean realizadas de forma directa con el prestador del servicio o indirecta a través de agencias de viaje y, y o turismo web u otros intermediarios. Esa fue, digamos, la ley que ha sacado el, el gobierno de eh, Fernández. Sí, ¿De Peronistán? Exactamente, Peronistán, para que usted pueda eh, viajar tranquilo. Ah, no, pero si tiene la plata al contado. Claro. Ahora, ¿Tú ahora, sabes ahora, por, si qué si no puede, por qué se hace eso? ¿Por qué los argentinos están haciendo eso? Explíquese, profe. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú viajas al extranjero, tú lo haces todo en dólares. Entonces, uh -huh. al momento de viajar el, al extranjero, tú vas a necesitar dólares que no existen en este momento en Argentina. Y eso claro. va a hacer que el dólar siga subiendo, porque son escasos. Uh -huh. Entonces, al, al tener esto, al, al no poder pagar en cuotas, propiamente tal, el, los viajes, o sea, solamente va, va a perjudicar a la, a la clase media o la clase media baja que quiera viajar, por ejemplo, venir a Chile, eh, o ir a, a, a Montevideo o a otros lados, y ahora no van a poder porque eso significaría no, pues. que estarían saliendo dólares de, de Argentina, cosa que los argentinos no quieren, sobre todo los, los líderes. Entonces, ¿tampoco van a poder viajar, eh, digamos, eh, inversionistas? Mm, no creo. Porque si ellos dejan la plata en Argentina, los argentinos le van a abrir las puertas. Claro, obviamente. Pero ahí está la chispeza y la pero inversa. ¿Qué, qué medida me más, eh, digamos, socialista? Bueno, o, ¿Ah? o, o, ojalá que esto se haga viral para que vean para dónde vamos, güey. El fondo de eso. Pero la gente la gente está cegada, profe. Le sigue el olor a Chancho Alboric y está cegada, la verdad. Oiga, pero nos falta la chispeza de la persona o del que está en apuros en este caso. Claro. ¿ya? Y eh, se creó una solución para esto en Argentina. Sí. ¿ya? Porque empezaron a cobrar más de 3 millones de pesos por un lápiz pasta para poder pagar viajes en cuota. <risa> Me explico. La oferta, dice, fue publicada en una de las principales, plata, principales digo, eh, plataformas de comercio electrónico Luego de la prohibición por parte del Banco Central Argentino de financiar viajes al exterior a través de créditos Dice, una particular publicación se hizo viral en Argentina tras la prohibición del Banco, Banco Central eh, Me tiene que acabar la sí. Chinovac, profe <ríe> de utilizar eh, tarjetas de crédito en la compra de viajes al extranjero. Es la sed, yo creo. Hoteles o cualquier otro servicio turístico. La medida era aplicable desde ayer eh, y fue lo que motivó una curiosa oferta realizada en un sitio de comercio electrónico. Se trata de la venta de un bolígrafo ¿ya? en 450 mil pesos argentinos, que son aproximadamente 3.700.000 pesos <risa> chilenos. Hoy yo pensé que el peso argentino ya estaba como el bolívar No, sí, va para allá también Sí, sí. Va para allá En 12 cuotas En ella se mencionaba la siguien lo siguiente la Lapicera Vic en 24 cuotas Y un viaje a Disney de regalo <risa> Tal como detalla el periódico El Día <risa> Además, en la descripción señalaban Que se trataba del clásico bolígrafo Vic opaco Señalando además que el lápiz es favorito de millones de casas, oficinas y escuelas En la parte final del anuncio el vendedor agregó que venía una particular sorpresa Un viaje a Disney de regalo <risa> Dentro de las reacciones que causó la, sor la sorpresiva oferta Los comentarios del anuncio contenían ingeniosos mensajes como no sos, no, no sos el héroe que merecemos, sino el que necesitamos Mejor país del mundo la Generalidad Argenta, entre otros Incluso el anuncio dio pie a contraofertas y peticiones de entrega del artículo de oficina en determinadas fechas En obvia referencia al regalo que venía con él <risa> No obstante, el éxito generado por la publica publicación eh, Esta fue bajada de la plataforma Mercado Libre Argentina <risa> ¡Qué buena, no, profe! Así, así tienen que volar el sistema Es una buena forma de... de ¿Cómo se llama esto? De, Buscar ese claro, de, de hacer mercado negro, porque en el fondo, claro, sí, estáis pues. vendiendo igual un lápiz, no estoy comprando un pasaje, <ríe> pero técnicamente sí, o sea, lo estoy haciendo a través de un intermediario, porque en el fondo tú estás comprando solamente un lápiz a un precio claro. obscenamente caro, pero ley de oferta y demanda, <ríe> sí, pues, pero bueno, en Argentina tampoco existe ese tema de la oferta y demanda no existe digamos el libre mercado no ya en este momento demasiado no demasiado regulado porque de sentido. hecho el, el presidente Fernández está colocando eh, lleva como 300 productos ya en con fijación de precios no así se viene feo en Argentina sí en Argentina más bueno, sí. bueno <risa> así que cabros a juntar sí, agüita porque ya ni ¿Ah? siquiera sirve juntar plata porque el peso se va a devaluar acá en Chile también sé que no pues profe como el agua está más de casa junten sí. agua no <risa> yo creo que para allá va a <risa> costar más cara o junten sí, gas junten también. En gas <risa> ¿Eh? Oiga, vamos a una pausita y ya volvemos con más de Capital de los Simios. La Capital de los Simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV.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 <risa> pues, y yo me resfrié pues, No voy a hacer la, la Omicron Estoy viviendo el agua de la vida por eso ah, Ahí está ¿Mm? Con el hermano Renato Ya. Yeah. Oiga profe, eh, cuéntale a nuestra audiencia dónde nos puede encontrar como todas las semanas Ejale, El día lunes tempranito en la mañana Ahí en Spotify nos puede encontrar Para que vaya camino a la pega Escuchando la idioteza de este par de, de breves. Exactamente <risa> El día lunes también a las 22 horas En punto bueno, no, a las 22.05, uh -huh. a las 10 de la noche. En .fm.cl nos puede encontrar ahí el programa, el, la mejor radio online del mundo mundial. El día martes aparecemos en YouTube, porque en YouTube está todo hermano, así que estamos también ahí en YouTube. Si nos quiere escribir, capitaldelosimis.com y eso, y el resto de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter Ahí retuiteando algunas cositas, así que Oiga, estoy haciendo un short para eh, Youtube, que va a quedar eh. muy bueno Así que eh, Pronto en estos días va, va a estar listo Éjale, eh, me gustó eso Así que pásense por ahí para mirar ese short Oiga, profe, sí. y vamos con nuestro jingle para ya empezar Nuestra sección Chile al día uh -huh. Chile al día Chile al día con cada, que cada vez más linda ¿eh? Sí, cada vez mejor Deberían habernos dado el Grammy nosotros en vez de la la fiesta <risa> Pero como no vamos ¿Cómo a tener te guagua claro. Tenemos guate embarazado <risa> <pero> <risa> <risa> Habemos encuesta, Habemos encuesta ¿tan pronto profe? Tan pronto, al tiro, al hueso Si sí, las la empresas estaban vueltas locas ¿Sí? ¿No es que 15 días antes de la elección no los dejan hacer encuesta? Ah, de veras entonces ahora todas y todas las semanas van a estar tirando las encuestas de aquí a quince días antes de la elección. Sí, pues. O sea, le quedan estas dos semanas nomás para hacer encuestas, así que hay que tener harto cuidado acá. Mira, tenemos una encuesta que es completamente descabellada y dos encuestas que son más o menos, que no podría decir, ya, te creo. Ah, ¿sí? Sí, porque salieron al tiro tres. ¿Tres encuestas al tiro? Sí. La más descabellada es la de Pulso Ciudadano. Pulso Ciudadano fue la que dijo que Boric le, le ganaba acá en primera vuelta. Ah, ¿sí? Sí. Entonces. <risa> no, ¿para qué? No la tomemos en cuenta, entonces, por profe. Claro, porque los desgraciados dicen que un 40,4% tendría Boric y un 24,5% cast. <risa> ah, pero es que te bueno, le preguntan primero a los amigos y después le preguntan a la gente normal, pues Claro. <risa> pero cacha, o sea, eh, eh, supuestamente cast estaría perdiendo voto. Es una guay imposible. <risa> es imposible. Bueno, surdolandia, pues No lo entendería. Claro es que no sé, la idea es como que para tratar de, ¿cómo decirlo? de poner algo en la sociedad de que efectivamente va a dar una paliza a Boris que es mucha la diferencia el sondeo de Black and White que es otra empresa que está un poco más seria le da una ventaja de 44% a Boris y 41% a Cast. ya, esa, ahí te creo sí, por ahí sí, podría ser ahí te creo, ya uh -huh. entonces, ¿por qué esta encuesta? bueno, y también TACADEM que Kadem dice que Boric va con un 39 y Cast con un 33 Que también, también es algo más realista También podría ser Sí Ahora, ¿Por qué Boric en las tres encuestas le gana a Cast? ¿Por qué sería, profe? Yo la semana pasada, en, o sea, en el capítulo pasado eh, Predije que iba a pasar esto El efecto jamón kaiser es muy potente ¿Será porque también los de las encuestas, los directores y esos son indecentes? ¿Ya? No tienen decencia Ajá, ¿ah? <risa> Como dijo Stingo ¿Ah? No tienen decencia Son indecentes <risa> Vos, soy indecentes? que cinco fue... que salir pedir disculpas? Ah, se a bañar, ese flaco mierda <risa> Igual que la otra Ay, me voy de Chile, hoy no puedo más, perdón <risa> Hasta la Natalia Valdebenito Claro ah, no. El efecto Jamones Kaiser le pegó muy fuerte Yo creo a Cast Sí, pues, lamentablemente, bueno, las declaraciones Que se había mandado Jamones en eh, su canal de YouTube eh, le pasaron la cuenta y también le pasaron la cuenta al candidato y al partido republicano eh. claro, porque hay, hay que recordar que estas encuestas se hacen hasta el día viernes, después se analizan los datos, se cruzan y se publican el día domingo claro, así es que el, el efecto jado, eh, no se alcanzó a ver en esta encuesta, ojo ah, ya. pero sí se va a ver en la próxima sí y a qué me refiero con eso, me refiero al, al votante de París ¿sí? oiga, se habrá visto el efecto de violencia cuando Cass quiso ir al espejo, quiso ir a varias eh, partes y lo sacaron cagando eh, No, no alcanzó eso No, no creo. No, no creo que se haya... Es que mira, lamentablemente eso fue secundario Porque estaba toda la atención puesta en lo que había pasado con Kaiser Claro Entonces lo, lo, ni siquiera la prensa lo cubrió como corresponde Fue como, ah, sí Dicieron una pequeña funa Disculpa, habrá pasado también la cuenta de las fake news que andaban circulando Porque acá andamos con cosas En la primera semana Puta, uh, circularon fake news Pero como loco, para ambos lados Sí, yo también creo que influyó mucho eso, sobre todo el tema, por ejemplo, para los educadores, ¿Mm? el tema del artículo 170, ¿Mm? que el, según el, el programa de Cast va a eliminar el artículo, o sea, el artículo 170, que crea el, el PIE, que es el programa de integración educativa, y que supuestamente los niños iban a quedarse en atención y bla, bla, bla. Fue el mismo Cast el que tuvo que salir a aclararlo en un video de YouTube, diciendo que lo que él quería era que la subvención que se entrega para los alumnos llegue a todos. Y claro. no solamente unos pocos. Claro, porque dice según él en el video que hay eh, algunos colegios solamente que están eh, adheridos a ese... Eh, al pie, como se dice. Claro, y el pie es, es, es, son buenas platas en el cual se le entregan a asistentes de la educación o también a, a profesoras diferenciales. Claro. Entonces, yo en el colegio que trabajo, me tengo eh, tienen pie y efectivamente hay alumnos que están como en situaciones especiales por no decir que son eh, ¿cómo se llama esto? ¿vulnerables? Eh, no, más que vulnerables que tienen eh, problemas de aprendizaje ah ya lo, los más lentos del curso entonces estas niñas se lo llevan y le hacen como clase eh, especializada y funciona ah, hasta okay. cuarto medio ¿ah sí? sí y el, el profesor tiene una lista con alumnos que son PI que tiene que hacer evaluación diferenciada Ah bueno, pero esa es súper importante, ojo, es súper importante la, la, la labor que, que cumple pie. Entonces, claro que salieron todas las fake news diciendo que le iba a eliminar y uff, uh, qué la cagado. Sí, pues. Oiga, otra fake news, yo le voy a leer en Twitter, le voy a contar una anécdota. ¿eh? Yo estoy en varios grupos de WhatsApp y tengo un grupo de WhatsApp con amigos y lamentablemente todos mis amigos son zurdos. ¿eh? Yo los quiero harto, pero son hartos hueones para que andamos con cosas. <risa> y empezaron a eh, co compartir fake news yo la verdad que no hablo de política tampoco peleo por whatsapp porque ya me da paja no no no chao yo estoy por otra cuestiones no estoy para perder el tiempo y mandaron un eh, twitter supuestamente de josé antonio Cas que dice eh, las personas de la tercera y cuarta edad aún siguen siendo jóvenes para el mercado laboral ¿por qué les cortaremos las alas si pueden seguir trabajando ¿cuál o es la cuarta edad? ¿ah? ¿cuál es la cuarta edad? ya ahí se caen pues profe ya esta es una foto, no es un link de Twitter ¿ya? ¿Ya? Es una foto de un Twitter Dice Aumentaremos la edad de jubilación hasta los 85 años Así pueden seguir aportando al país Y tener una pensión más digna oh, y se pusieron a discutir Aquí, bla, bla, bla Y que este hijo de aquí, que este hijo de acá Que tal por cual, bla, bla, bla Y <coughs> Yo nunca hablo y yo lo que hice fue mandar un solo mensajito y, y decirles, por favor, ¿me pueden mandar el enlace de este Twitter? ¿Usted cree que me contestaron? Nada, ¿po? no me contestaron nadie, nadie, absolutamente <risa> nada. <risa> Se quedaron claro. calladitos. Claro. Pero mira, hay que, hay que también entender una cosa. Yo creo que Boris cometió un error en el que tiró toda la carne a la parrilla al comienzo. Sí, puede ser. Y hay que, hay que tener en claro la regla del 15%. La regla del 15% habla de que la gente recuerda los últimos 15 minutos de una película del 15% final de algo. Claro. Entonces, puede ser una película horrible, pero si los 15 minutos finales fueron buenos, la gente sale con esa sensación así de que, ¡uy, buena la película, la cagó! Claro. Entonces, en una elección pasa lo mismo. Tú tienes que tirar la carne de la parrilla al final. Al final tienes que tirar todo. Y los zurdos, yo por lo que he visto, eh, partieron... Eh, ahora, uh -huh. y como que se quedaron sin nada, o sea, ya, ¿qué, ¿qué más van a hacer? No saben. Por eso se hace tanta analogía a la carrera presidencial con la carrera de caballo, ¿ya? Porque claro. si el caballo empieza a correr muy fuerte en un principio y después llega cansado a la meta y llega último. Claro, lo, lo pasan. Claro. Mira, eh, con respecto al, al intercambio de votantes, por así decirlo, la encuesta Académica nos va a entregar lo siguiente. Eh, para la segunda vuelta, obviamente la gente que votó por Cast no va a votar por Boric. No, sí, obviamente eh. quedó. No. Pero hay un 96% que dice que sí o sí va a votar por eh, Cast y un 4% que está indeciso de la gente que votó por Cast. ¿Ah, sí? Sí. De la gente que votó por Boric, un 97% dice que volverá a votar por Boric, un 1% dice que va a votar por Cast, eso lo encuentro muy extraño. <risa> sí, es raro, ¿ah? ¿eh? Y un 2% está indeciso. Pero ahora viene lo, lo bueno. 38% dice que votaría por Boric del votante de Franco Parisi, y ¿Ah, solo sí? un 23% diría que vota por Cast, y un 39% se encuentra indeciso, yo Ándale. creo que esos números van a cambiar con el tema del, del jadoazo, puede ser, ¿eh? Sí. de Sebastián Sichel, un 16% dice que votará por Boric, un 53% por Cast, y un 31% indeciso, de la llana Provost, un 61% votaría por Boric, un 13% por Cast, y un 26% está indeciso, de Meo, un 44 votaría por Boric Un 18 por Cast Y un 38 que está indeciso Mitch, harto ¿Y de Artes? Un 93 dice que votará por Boric Un 0 por Cast Y 7% indeciso <risa> Ahí va. Y los que no votaron, o votaron nulo o blanco un 25 votaría por Boric, un 20 por Cast, y un 55 se encuentra indeciso. ¿Para qué mierda vaya a hacer toda esa fila a mamarte dos horas de calor para ir a votar nulo, blanco? En todo caso, hay que ser bien, weón. Sí, pues si la weón es voluntario, te podéis estar dos horas viendo la película. Sí. <risa> y vaya a mamarte de calor para doblar un voto, <risa> En todo caso. Hay que ser bien, weón. Ven. Pero mira, a lo mejor, a lo mejor, ¿Eh? puede que sea una persona que le haya tocado ser vocal de mesa y que de verdad no esté ni con ningún candidato y voto nulo sí pues pero estamos hablando de un porcentaje alto también sí, un profe sí. no, no no caen todos los volcados de mesa y... sí eso es verdad, eso sí. es verdad mira la, la otra encuesta el, por ejemplo hay uno que dice que el, el, el votante de el votante de ¿cómo se llama esta cuestión? de cast, bueno en la pulso ciudadano ¿Mm? eh, como un 70% nomás Volvería a votar por él Eso es una falacia pero Porque la gente que ya votó por un candidato En el fondo quiere seguir con ese candidato No no va a cambiar en una segunda vuelta Bueno, según el candidato ¿ya? Porque obviamente los candidatos que pasaron a segunda vuelta eh, Tienen su público Objetivo Pero los demás Hay mucha gente por ejemplo que votó por Parisi Para no, para no votar por Boric Pero que no van a votar por Cast. Ya yeah, sí eso, eso te lo creo Pero el que yeah. votó por Cast No va a votar por Bori No Pues obviamente que no Ese No va a cambiar si a, su voto A lo más Te va a dar paja Y no va a ir a votar Pero si fuiste a votar En la primera elección Que habían cuatro votos Y era la, el medio mamotreto ¿Ah? Eh Vaya a votar después por Por un candidato Sabiendo que es un puro voto Y que la vaya a ser corta Claro yo conozco igual a la gente, por ejemplo, que votó por Sichel y que en la segunda vuelta no va a ir a votar. O que también votó por Sichel y que no va de, no quiere que salga por y va a ir a votar por Cast. Sí, es que, ojo, hay mucha gente que va a cambiar su... O sea, más que cambiar su voto, lo que van a hacer es votar en contra del otro candidato. Claro. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, puta, no me gusta Cast, lo encuentro un extremista, pero tampoco quiero que gane el comunismo, entonces... ¿Cuál sería el mal el mal menor? Cast. Entonces voy a votar por Cast. Claro. Pero no es que voten por Cast, sino que van a votar en contra de Boric. Lo mismo pasa al revés. Hay gente que va a votar en contra de Cast. Y eso sería votar por Boric. Exacto. Entonces, mira, hay harto grano por, por sacar. Eh, la verdad, esto está recién partiendo. Van a haber varios cambios durante esto. Yo creo que va a haber un momento en que, Ka, sobre todo al final, que Kass va a pasar a la, a la delantera. Acuérdate que eh, Boric también arrasaba al inicio de la carrera bueno, presidencial. Sí, sí, pues. Hay que también esperar los debates. Creo que hay un debate ya agendado. Yo no sé si hay otros tipos de debates en otras entidades, en la radio, en otros canales. Hasta el canales. momento, solamente el día lunes antes de la elección va a haber el último debate de Anatel. Pero ese debate no va a tener encuesta. Claro. A lo más algún foro de, de internet, pero los foros de internet, Cass a, arrasa con todo. Uh -huh. Oiga, pero, pero ya viendo estos resultados, eh, no sé, igual como que la gente que está a favor de CAS se puede empezar a asustar un poco y empezar a, a, a, digamos, a impacientar o, o puede estar menos tranquilo en ese sentido. Pero como te dice, ¿se puede revertir? Eh, sí, sí. Porque la, la, la distancia es corta y todavía queda un grupo muy grande ¿Mm? Que no sabe no uno, sabe uno va a votar Y en lo personal, profe, ¿Usted qué esperanza tiene de esto de que el 19? ¿Se revertirá la situación? ¿Se mantendrá? ¿Se gana? ¿Se pierde? Está difícil, está difícil Pero a su juicio, a su, a, ¿qué, le, ¿Qué le dice el, el cocoro, El cuore y Que el que gane va a ganar por menos de un punto ¿Sí? Sí Ah, pero no se moja el potito por ninguno eh, Me encantaría que ganara Cass, sí. la verdad pero ¿Sí? viendo viendo todos los apoyos que está trayendo Boric, claro. porque también hay que ver eso, o sea, Boric acá sabió capitalizar apoyos explícitos. Ya. Jan aprobó este hoy día, la carunera llegó el congreso completo de la D.C. a votar por, eh, por Boric, el PRO también, sin restricciones, sin cambio en el programa, nada, sino que van con todo. Pero en cambio, por el, si tú miras ahí a la derecha, Sichel ¿Mm? no se ha pronunciado... Sí, está Violita, así como... Él dice que no quiere que salga la, la izquierda, el, o el comunismo, pero no hay un apoyo directo a Uri. O sea, sí, perdona a Casta. Recién ha pasado una semana, una semana ¿cierto? Claro recién no, una semana, persona, pero nada, que es una carrera corta esta. Sí, pues sí es carrera corta pero mire, no sea en la personal yo estoy que voto por Boric <risa> <risa> estoy que voto por ese chancho de mierda pero nada más profe por el tema de eh, que he ido viendo el sesgo de la gente en cuanto a, a lo que en realidad puede pasar eh, yo creo que estas nuevas generaciones y creo que lo dije en algún capítulo anterior de la capital, necesitan conocer lo que es el verdadero comunismo necesitan Conocer lo que es el verdadero socialismo porque están tan acostumbrados a, a que todo se ve fácil, eh, están tan acostumbrados a que todo sea prácticamente instantáneo eh, que a lo mejor sería, eh, digamos, una lección que ellos aprendieran que, que, que las cosas no se consiguen eh, cuando se hace, se chispean los dedos. ¿sí? sí, pero claro, la pasaríamos mal, just, apagaríamos justo por pecadores, pero, pero también es una arma de doble filo. Es que yo tengo miedo de que estos desgraciados, eh, si gana Boric, va a apoyar con toda la constituyente y Chile con una nueva constitución, podemos tener a estos desgraciados apernados en el poder por 100 años Por eso yo le he dicho siempre, si gana este loco, no es que ya se alarmen, se vayan Sí, pero saquen pasaporte por si acaso eh, uh -huh. Sí, porque no van a soltar el poder, no lo van a entregar No, van a hacer no lo, lo que sea con tal de, de no entregar el poder uh -huh. No lo van a entregar Y son los que y... se llaman los más democráticos y toda la cuestión Pero a la hora de los que hubo, cuando pueden perder el poder No, nica Y la otra vez vi un video de vi un comentario y la analogía que decían tenía harta razón porque hay mucha gente que dice no saben que yo no voy a votar por CAS porque puede dejar la cagada el eh, partido comunista y el zurdo entonces no mejor votamos por Boris para que no quede la cagada porque si no se va a volver a repetir el, el 18 de octubre y van a salir a quemar, van a salir a dejar la, la mansa entonces en ese comentario decían eh, si tu hija por ejemplo tiene una pareja y esa pareja le casca todos los días, le pega la patria le va a dar el consejo a tu hija que, que diga, oiga, sabéis es que no, mejor eh, baja el moño, no lo hagáis enojar, entonces para que no se enoje, eh, quédate piedita o no hagáis cosas eh, que a él no le gustan, y así vaya a estar bien, o lo enfrentáis, o lo denunciáis. Claro. ¿Qué haces? ¿Mm? Claro. Entonces, la gente que está temerosa por ese asunto, eh, tiene que enfrentar, el, eh, digamos, el... Eh, el dilema de votar por cast eh, por el tema del orden y o la seguridad que, que pueda dar o que se pueda poner en el telejuicio a, a prueba para que obviamente los surdos no sigan metiendo miedo con eso pero ojo ojo también sí el acuérdate que el, el congreso que tenemos el congreso que salió ¿Mm? ahora es más favorable a la derecha entonces <susurra> Sí, pues, Tampoco sí lo sé, pero, sea, porque... eh, pero eso no le importa, no, eso no le importa al Partido Comunista, porque el Partido Comunista va a salir a hacer eh, desmane igual, ¿me entiendes? Es que la única solución que tienen ellos es que el, la nueva constitución declare que va a ser un Congreso unicameral, ¿Mm? eh, la nueva constitución se vote, se apruebe y que todos los eh, senadores se vayan para la casa, eh, senadores y diputados se van a tener que ir para la casa y van a tener que volver a escoger una nueva un claro, nuevo Congreso, claro. Y si ellos escogen un congreso que esté favorable a ellos, van a pasar la plana ahora con todo. Sí, pues. Entonces, pero... mucho ojo con eso. Ah, y una cosa para el votante de París y que pueda estar en duda: ¿Mm? a París sí le conviene que gane Cast. ¿Por qué? Porque si gana Boric, el principal candidato que va a tener para la próxima elección va a ser Cast. Claro. El que va a tener las mayores posibilidades de ganar. No. Viendo pero yo cómo creo... van a gobernar los, los comunistas, capaz que gane Cast después la. Yo creo, profe, que lo van a meter, pero es igual que en Nicaragua. <risa> claro. <risa> Pero, si gana Kast, Parisi va a tener una buena opción después de poder llegar al poder, porque de más abajo de Cast, ¿quién queda? ¿A quién colocarías tú de candidato después? ¿Después de Kast? Sí. O sea, ¿después de Boric? No, no, después de Cast. si Cast sale electo. Ah, claro, no, pues, se podría proponer, no sé, Parisi, sí. Eh, <coughs> capaz que hasta el Meo se tire. <risa> no, el Meo se va a tirar, si eso está claro. Pero... No, le digo por el Partido Republicano. <risa> ah, ¿la tiene Marinovi, Claro, tiene ¿Podría como candidato a la tiene... presidencia? Claro, tiene la Tierra marina, eh, tiene varios, pero después de Boric no hay nada. No, no, pero me refiero a que en, en, eh, con Kass no hay tampoco hay nadie tan fuerte. Ah, claro. Eh, de, la derecha tradicional está muerta, o sea, Renovación Nacional, la UDI. No, eso ya está. Evópolis, en... a menos que se alucine al al a <coughs> No, pero <risa> la gente todavía tiene sangre en el ojo con él por matar al peyuco Sí, sí, No, es, esa no se la van a perdonar nunca. <risa> nunca. Entonces, eh, por ese lado sí tiene... Eh, no hay mucha competencia entonces por eso claro. digo a París si le conviene más que salga Kast como Kast no va a poder ser eh, eh, seguir como presidente él tirarse después y a lo mejor hasta obtener el apoyo de los mismos republicanos y sí, el, yo creo que, que el partido de la gente vaya en, en una alianza con los republicanos, imagínate creo que en ese sentido lo obtendrían, porque sí. el partido republicano es bien republicano, como dice su nombre, y no querrían que saliera nadie de la izquierda, ni de la extrema izquierda claro. lamentablemente no tenemos a nadie de la izquierda moderada, ya esa esas, eh, izquierda centristas eh, se murió eh, y lo vimos en la primera vuelta sí Imagínate, la presidenta del PPD en la elección de senadores sacó el cero y tanto por ciento de los votos. Imagínese Fue un frustrante. chiste, se quedaron sin senador en Santiago, o sea, eh, la exconstitución está, ¿no? está muerta, muerta así ya. Sí, pues, ahí como Andrés Saldivar que se ponga el chalcito y que empieza a hacer eh, orfebrería <risa> en la casa. <risa> <risa> ay, ay, ay. Oye, la que llega al comando de Cast también, ¿Mm? y que causó mucha polémica, sobre todo en algunos partidarios de Cast, es la famosa Paula Daza. Ah, sí, pues creo que se llevó todas las blusas para allá. Sí, y el, y el, el punto es que ahora cualquier pregunta que le hagan acá, Oiga, ¿qué va a hacer París? Ve que París cuando da los datos del COVID no habla mucho y dice, le vamos a dar la palabra a la subsecretaria Daza. Sí. ¿Y a quién va a tener ahí? ¿Va a poner un maniquí? Va, va a poner un maniquí ahora, claro. Claro. ¿No? Y la subsecretaria, había una polémica porque ella había dicho que pidió un permiso sin goce de sueldo. ¿Mm? Por las tres semanas que quedan de campaña, y era totalmente lógico, o sea, algunos decían, ¿por claro, qué no se toma vacaciones? En tu tiempo libre, así lo que queráis. Claro, pero, ¿por qué no se toma vacaciones? Pero eh, Dijeron que no, porque las vacaciones son pagadas. Entonces, claro. dijo, no, un permiso sin goce de sueldo. Ahora, hay que ser muy carreraja en todo caso para pa venir a criticarle eso, siendo que Boric sigue siendo diputado y ganando la, la millonada. Y la prueba de este también, sí, porque po. estaba ganando una millonada con la campaña. Po. Entonces, ¡Pum! ya, paren el leseo, o sea, eso es pasarse de raja. Pero, Pero lo lograron, la de se renunció a su cargo. Ahí tiene la transparencia, po. claro toma. Sí, po. entonces ahora ya que, que renunció completamente el cargo, que no va a recibir sueldo, mira, sí. se perdió el aguinaldo de los funcionarios públicos, pues. Ah, sí, po. un pan con tomate y un jugo. Exacto. <risa> <risa> y ahora ya eh, está en libertad de acción para poder continuar con... Con la campaña de cast Obviamente yo creo que Pensando en un futuro gobierno O sea En, en un ministerio o, Ojalá Ojalá Que la dejen de nuevo Como subsecretaria Claro Ahora el, La subsecretaria de Daza Tiene la, la gracia De que está muy bien evaluada Por la ciudadanía Claro Pero pero, pero, aquí saltaron después todos los que están en contra eh, algunos favorables a la CAS pero que están en contra de ella porque ella es la que está manejando el tema del, de los pases de movilidad y todo eso ¿Mm? y ven que el gobierno en el fondo no está coartando la libertad y en el fondo son malos grupos antivacunas Oiga, pero si la gente antivacuna tiene que entender que esta cuestión es real y que el bicho anda por ahí y bueno, ahora sacaron una nueva cepa ya, sacaron una, una, una nueva versión Claro, que esta sí ¿Eh? que sí Sí, ¿pues? ¿cómo se llama? Omicron Omicron, el nombre? tiene nombre de, de... ¿cómo se llama esta cuestión? Tiene nombre de De villano así como de Marvel Claro Está Galactus y Omicron Omicron, oh Mira, un epidemiólogo asegura que la nueva varán, variante Omicron es 500% más infecciosa que Delta ¿Ah, sí? 500, pues bueno. ¿Y por qué mierda le ponen eh, eh, números griegos? Porque Omicron es una letra griega, ¿no? Me parece que sí, no, no estoy seguro. Pero Delta sí. Sí, es una letra del alfabeto griego. Eh, cuando lleguen a Omega no sé qué van a hacer, <risa> <risa> <risa> Dice... Oiga, pero dicen que anda fuerte el bicho ya en Sudáfrica. Sí, que de ahí partió. Sí. Esta, esta nueva, pero si es mucho más infecciosa que la variante Delta... Entonces, ¿estamos cagados? A lo mejor salió de las patas de los zapatos de los dandies. Capaz, po, los dandies del Congo. Claro, andan todo el día con esa cuidad, Capaz que tengan ahí todas las variantes de, de todas las enfermedades. Claro, o de los coffin dancing. Claro, los coffin dancing también. ¿Esos de dónde eran? ¿De Nigeria? De Nigeria. ¿De Nigeria? Sí, sí pues. ¿Quién es el que dice esta noticia, por así decirlo? Se trata del doctor Eric Fay miembro de la Federación de Científicos Estadounidenses. ¿Quién señaló en una serie de tweets la posible ventaja competitiva de la nueva variante sobre la más antigua? Dios mío, la nueva variante B11259, el medio nombre, que posiblemente sea un 500% más infecciosa desde el punto de vista competitivo, es la estadística más asombrosa hasta ahora. ¡Guau! Wow. De acuerdo a los científicos, la nueva variante Omicron <coughs> tiene 32 mutaciones en su proteína de pico. A ver, a ver, ¿qué pasó acá? <risa> Eso le gusta ahí al barrio rojo de San Camilo. Y claro. <risa> y se teme que pueda eludir las vacunas. Ya, para la tontería. Ah, ya para la, ya. Y la inmunidad no, obtenida por haber sido infectado antes. La variante fue detectada por primera vez en el sur de <coughs> África y desde el primer caso no. se han reportado casos en Bélgica, Sudáfrica, Hong Kong e Israel. La variante ha sido descrita como la peor que hemos visto hasta ahora y los científicos están preocupados por su propagación. Ya, fuimos buenos. La quinta ola, la quinta ola, fuimos buenos. Sí, bueno, Para o tener sea que inventar que una la, nueva vacuna, las <ríe> vacunas que teníamos bueno, no servían de nada. Me dolió el brazo tres días por nada, claro. Para que uno al final, pero si es este tu negocio, vos compadre, no lo sé, Rick. Claro, ahora no. hay otro que dice El doctor Tom Peacock, virólogo del Imperial College of Londres publicó Oiga, ¿puros Peacock Claro <risa> Publicó detalles de la nueva variante en un sitio web para compartir el genoma Y señaló que la cantidad increíblemente alta de mutaciones de picos. <risa> Otra vez, Otra vez sugiere que esto podría ser una preocupación real. Este programa está dedicado para la comunidad LGTBQ+. Claro. <risa> Ahora, sumándose a esta preocupación, un epidemiólogo y miembro principal de la Federación de Científicos Estadounidenses señaló que la nueva variante Omicron puede ser alrededor de un 500% más infecciosa que la variante Delta. ¿Sí? Sí. Ahí está el gallo. In incluyó una imágenes ¿eh? en un tuit que colocó. Mm. Y, y claro, te coloca la Delta, te coloca la otra con un 500% más de, le, de letalidad. Y que. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ver. Oye, ahora sí que nos vamos a. Morir desde los, los todo, primeros días al tiro. Ah, desde los primeros días al tiro. Si te, te ataca así. Ah, te ataca así al tiro. Sí, o sea, al día 25 ya se apodera de todo. El virus Delta Pero... se apodera a los 60 días. A ver, yo no entiendo de virus, no entiendo de bacterias y, y no soy científico, ¿eh? pero me parece extraña tanta mutación, tanta tontera y tantos eh, variantes que han salido, que han sacado, no sé. Eh, no se ha hablado de otras enfermedades, por lo menos por lo que yo sé, que no sé, el virus del SIDA, por ejemplo, no ha mutado, y siempre ha sido el mismo. Por lo que entiendo yo, no lo sé. Eh, sí, sí, eh, sí, es bastante extraño. Entonces, ahora que haya mutado como 40 veces y que cuidado, que ahora es 500 veces más infecciosa, ay, y otra vez vuelta a estar en la casa dos años más, vuelta a perder la pega, vuelta a vacunarse. Yo creo que esta ya agarraron a la gente para el huevo, no sé, a mí me tinca. Sí, y recordé que en China estaban haciendo los, los PCR por el culo. Ah, no, no lo vi Sí, en Chile lo no estaban haciendo así Ah, sí? ¿sí? Porque supuestamente era más efectivo Ah, y por eso entonces ahora quedaron con los ojos más rasgados Claro <risa> Pero ahora están diciendo que el PCR no diferencia el, el, el COVID de un resfrío común y corriente Ah, ¿no? No, entonces ya no, no, no lo van a ocupar más Y están buscando otra cuestión para, para que se pueda detectar el, este bicharraco de forma más, más efectiva no, profesitamos hasta el mazo B. Boric lidera en la encuesta. Ahora una nueva variante. ¿Qué nos falta? Uff. No, ¿Faltaría que Mata Matamala se vuelva derecha? <risa> nos falta la, eh, la invasión extraterrestre y estamos listos. También. Mire, dice: La Organización Mundial de la Salud, mmm, sospechoso, <risa> cuyos expertos se reunieron este viernes, la rebautizó Omicron y anunció que harán falta varias semanas para entender mejor el impacto de esta variante y determinar su virulencia. Pese a ello, la catalogó como una variante de preocupación, el escalafón más alto entre las mutaciones de un virus y la quinta en recibir esta designación. Este pico en Omicron que desplazó a Delta ahora ha causado ondas de choque en todo el mundo. Es realmente malo, no solo eso, sino que la variante C12 anterior también parece estar creciendo lentamente y desplazando a la Delta también en Sudáfrica. El científico también comentó sobre el sitio de división de la furina en la proteína del virus una parte clave del corona que ayuda a determinar su transmitibilidad en particular es la primera vez que una variante tiene dos mutaciones en el sitio de escisión de la furina la variante contiene no una sino dos mutaciones en el sitio esta es la primera vez que el virólogo ve dos de estas mutaciones en una sola variante ah miércoles Hoy estamos presenciando el fin de la raza humana como ya la conocimos eh, Sí. Fuimos buenos. ¿Sí? Estamos viviendo nuestro último momento, así que da lo mismo quién quien sale presidente. <risa> <risa> no, pues profe, no da lo mismo. No, no, nunca ¿Ah? va a dar lo mismo. No, pues al coronavirus le da cast, no cast le da coronavirus. Claro. <risa> ¿Ya? Así que no da lo mismo, profe. Chuta la ¿no? Así ¿no? Bueno, hay que ver qué, qué puede hacer nomás, pues. Sí, pues. Así que eso, profe. Oiga, eh, ¿tenemos algo más en el tintero o vamos a una pausa? Vamos a una pausita, mejor. Ya pues vamos a una pausita y ya continuamos con más de Capital de los Simios. La Capital de los Simios. ¡Uh, uh, uh, uh, ah, ouais! Estamos de vuelta Una vez más con su programa favorito Denominado La capital de los simios Oh yeah sí. Oiga profe, en el blog anterior nos quedó Una noticia Que no comentamos en la pauta Y fue la columna de Matamala Que sacó en el Diario La Tercera Exacto, el día domingo Columna de opinión ¿Eh? En el cual habla del famoso facho pobre ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos trató a todos de facho pobre como Hugo Guterres o no? No, espe es especialmente por el tema de, de Hadwe. ¿Ah sí? Sí, la lees tú la leo yo A ver, revisémosla ya. Acá la tenemos Dice, son tremendamente individualistas Bueno, lo que decía Hathaway, ya. ¿Para qué vamos a hacer eh, vamos a hacerle un poder de síntesis? Claro. Dice, hay ambivalencia de parte del PC ante la candidatura de Boric Ecos lastimados y heridas de campaña Pero el argumento usado por Howe revela algo más profundo La dificultad que sigue teniendo un sector de la izquierda para aceptar las decisiones de los ciudadanos cuando éstas no les favorecen Eje, Eso sí que es verdad Exacto Es que no es fácil sentirse representante del pueblo y ver cómo ese pueblo se resiste a dejarse representar <risa> Según Marx Toda la razón Según Marx Para mí que no la escribió este weón se la escribieron se, Según Marx El proletariado Alineado por los modos de producción De la sociedad capitalista Se identifica con la ideología de la clase dominante Y actúa contra sus principios su, Contra sus propios intereses digo. De ahí sale la expresión que usó Hathaway Falta de conciencia de clase Todo eso se resolvería mediante la revolución proletaria En la lucha Esta masa se reúne Constituyéndose de en clase para sí misma, profetizaba Marx, pero como la revolución demoraba más de la cuenta Lenin decidió apurar el paso, sería un partido revolucionario de vanguardia el encargado de enseñar el camino a unas masas incapaces de verlo con sus propios ojos, así nacería el hombre nuevo para Leon Trotsky, la especie humana el perezoso Homo sapiens ingresará otra vez en la etapa de la reconstrucción radical el hombre logrará su meta para crear un tipo sociobiológico superior, un superhombre así bajo el comunismo un hombre medio podría llegar a ser un Marx, un Aristóteles o un Goethe Goet Goet Goet no, no, no sé cómo se pronuncia <ríe> y eh, por encima de tales picos, seguimos con los picos Sí hombres eh, aún mayores. Eh, para Herbert Marcuse, el socialismo presume un eh, tipo de hombre con diferente sensibilidad y conciencia. Hombres que hablarían un idioma diferente, tendrían diferentes gestos, seguirían diferentes impulsos. Hombres que han desarrollado una barrera instintiva contra la crueldad, la brutalidad y la fealdad. Y la fealdad, eh, la Fealdad, <ríe> cacho. En Chile... La revista Ramona del PC destacaba que el hombre nuevo del socialismo será aquel que haya desterrado la competencia de su trabajo por la armonía, cooperación y solidaridad y consiguió una superior eh, elevación, digamos, moral y una mayor elevación y diversificación espiritual, un mayor desarrollo y perfección física. Perfección, perfección física, física pues cacha. <risa> Vamos a hacer todo como tu idioma. Claro. <risa> A ese futuro esplendor se oponía el prosaico presente de unas masas alineadas por la religión, el opio del pueblo, y el entreguismo y las llanaconas, eh, traidores que trabajaban contra los intereses de su propio pueblo Los famosos de Espinita Exactamente, esta superioridad moral no es exclusiva del marxismo, aparece también bajo, eh, bajo distintos disfraces en el eh, progresismo contemporáneo la cultura woki diferencia a quienes ya despertaron para ser conscientes del, de, de temas como el racismo, el feminismo, la discriminación o el cambio eh Climático, frente a quienes aún Duermen, claro, en su campaña De 2016, Hillary Clinton Dijo que, podrías poner a la mitad De los partidarios de Trump En lo que yo llamo una Cesta de deplorables, son Racistas, sexistas, homofóbicos Xenofóbicos, islamofóbicos Lo que sea, todo fóbico Claro, sus palabras fueron la mejor Campaña para Trump, <risa> las poleras con la Frase, yo soy un deplorable Se vendieron por miles en sus Mitines de campaña, <risa> <risa> es Qué el buena. Que me gusta, wey. <risa> Qué buena Oye, acá se debería hacer algo parecido Sí ¿Ah? Yo soy ultra Sí Somos los ultra eh, O sí? somos los bots Los bots de casa. Exacto Somos los bots Yo soy ¿Sí? un bot Sí el equivalente chileno es el insulto de facho pobre, dirigido contra quienes toman posturas políticas que no les corresponden por su origen social, y que cobró especial fuerza tras el triunfo de Sebastián Piñera en 2017. El entonces diputado Hugo Gutiérrez consideró vergonzoso que hubiera pobres votando por la derecha facha, y citó una, fra una frase atribuida a Facundo Cabral. Mi abuelo era un hombre muy valiente, solo les tenía miedo a los idiotas. Le pregunté por qué, y me respondió porque son muchos, y al ser mayoría eligen a hasta el presidente. El escritor Oscar Contardo lo define como una especie de roteo de la izquierda. Para el antropólogo Pablo Ortúzar, facho pobre declare la sensación de superioridad moral e intelectual de quien eh, lo emite. La izquierda le dio la espalda a los eh, pobres y ellos buscaron ser representados por el Le Pen, Trump o Boris Johnson, explica Cortardo. La reacción entonces es Desdeñarlo y no preguntarse qué han hecho mal. Claro. <risas> Aquí se replica un elitismo que no es eh, patrimonio solo de la derecha política. Uno de los lastres de la campaña de Boric en primera vuelta fue la uniformidad de su equipo con grupos de amigos de la universidad que piensan parecido, hablan igual, se mueven en los mismos círculos y gustan de los mismos anteojos de colores. <risas> Una burbuja que les impidió comprender lo profundo de su brecha cultural con las provincias del sur donde arrasó Kast, y con las ciudades mineras del norte, donde se impuso Parisi. De hecho, ambos candidatos ganaron en 21 de las 25 comunas con mayor pobreza multidimensional del país. Cass venció en 17, 11 de ellas de la Araucanía, y Parisi en 4 del norte, incluyendo la más pobre de todas, General eh, Lagos. Cacha. Boric, en cambio, lideró en todas las comunas populares y de clase media del Gran Santiago, solo perdió en el Barrio Alto, demostrando que esta vez eh, el eje capital preferiría... Eh, periferia fue más eh, importante que los ricos eh, pobres. Tanto el candidato como su nueva jefa de campaña Iska Sichel se alejaron de las palabras de Jadwe. Nuestro rol es convocar, no juzgar. ¡Ay, ah, qué lindo! Sí, no es momento de ningunear al pueblo, coincidió la, al la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamont. Y el propio Jadwe reconoció que lo que fue, lo que dije fue un error. Error o no, lo que hizo Hadwey fue ningunear a 900.000 votantes claves para la segunda vuelta y desplegar su frustración por tener que lidiar con simples seres humanos y no con los soñados hombres nuevos. Un facho pobre de Manuel, en el peor momento imaginable. Mitch, Mitch Oiga, Mitch. mire, yo, está interesante la columna, pero yo creo que es más un consejo a Hadwey que una crítica. <risa> ¿Eh? Claro, que en el fondo te está tratando de hacer entender de que estos desgraciados tienen esta superioridad moral. De que si tú no estás con ellos, en verdad eres un idiota porque ellos lo que están haciendo es como lo mejor para ti. ¿Cómo no te das cuenta? Claro, obvio. O sea, nosotros somos los iluminados, somos los que vamos a venir a entregarte el maná. ¿eh? Claro. Entonces tienes que hacernos caso, tienes que seguirnos. Y si no nos sigues, eres un idiota, un facho pobre. Claro, sí. Un estúpido. Lo sí. que hizo Hadwell fue exactamente hecho hecho, de nuevo me salió como la chiquita chi. <coughs> Eh, claro este desgraciado en el fondo le está diciendo a la gente mira, ustedes son terribles hueones, ¿Cómo se le ocurre votar por un hueón que está afuera y que... y que no es alguien como nosotros que tenemos un gran proyecto para transformar y mejorar Chile, ustedes piensan en ustedes nomás, son desclasados ah, son desclasados entonces. Sí, pues. Bueno, ese es el pensamiento que tienen eh, en la extrema izquierda. Y yo creo que gran parte de la izquierda también, no sé. Sí. Estos ¿Ah? comunistas de Starbucks, pues, bueno, que. Los ñoñohino. ñoñohino, exactamente. Bueno, de izquierda que clásico. nunca ha tenido un problema en su vida. ¿Mm? Y que, no sé, pues cree que, que va a cambiar el mundo desde su iPhone, güey. Claro. Como que Pero... romantizaron el socialismo. Sí, pues. Bueno, ahí vamos a ver yo... después cómo romantizan la pobreza yo... Eh, bueno, la próxima semana les voy a traer una eh, columna que escribió... ay, este escritor... Puto, sabe que no me acuerdo, profe <risa> pero bueno <risa> ¿Y qué escritor? no, es que hacía este, la belleza pensar no sé, no me acuerdo cómo se llama. La belleza de pensar, el Christian Warner. Exactamente, Christian Warner. ya Que hacía una columna a los amarillos. Ah, jale. Porque él sufrió una funa, dice, de cuando fue a la playa con sus hijos. Y salieron unos inteligentes a decirle, ah, un fallo, de lista los fallos, de lista a los ricos. ¿Sí? Y él andaba con sus hijos. Entonces, a, a, a raíz de eso, él hace una columna. Y la verdad la encontré bastante interesante, pero la vamos a traer la próxima semana, profe. Está bueno, está bueno, está bueno escuchar eso. Ya, pero lo que usted no se tiene que perder es Rolandino y Ptv, profe. ¿no? Nunca, jamás.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 Buena. Oiga, profe, ¿y cómo va el campeonato? En Roland está. que arde ahí. que podemos ver el, el campeonato. Claro, claro, ahí pudimos ver toda la, todos los partidos. Yo los pude ver ahí en, en distintas pantallas. Ajá. Porque ahí tenía. Eh, todos los canales donde lo estaban transmitiendo. 6-6, sí, sí, que fue. terrible, emocionante, loco. El partido del ¿Sí? Colo con la, con la Unión Española fue buenísimo. Oiga, perdió por la cuenta mínima Colo-Colo. ¿no? Sí, perdió 1-0 Colo-Colo y se despide del título. Ah, ¿sí? Sí, solamente un milagro podría impedir ¿Eh? que la Católica sea tetracampeón. ¿Y qué milagro sería ese, profe? Que la Católica tiene que perder y el colo ganar. Y recién ahí serían un partido de definición. Ah, serían recién un partido de definición sí, ahí? la Católica empatando es campeón. ¿Ya? Pero la Católica ya le queda una fecha, ¿cierto? ¿Con quién juega? Contra Everton en Viña. ¿Y el colo -colito? Contra Antofagasta en el norte. Ah, Así que, atento que votante calor. de París y vaya a ver el partido. <risa> <risa> Exactamente Ah, pero entonces tiene pocas probabilidades Yo diría que casi casi cero Oiga, pero a lo mejor no sea ¿eh? Que hagan la épica Bueno, de, depende también de cómo juegue la católica Claro, y contra pero Everton ya se si le Everton viene ya jugando mal hace rato Sí, pues, ya se le hicieron en el estadio monumental Que remontaron el partido Sí Entonces... Oiga, y los chuchitos, ¿cómo van? Uy, golpe duro. Ándale. Ah, un saludo para nuestro amigo Paco. Sí. La U empató con Cobresal y en este momento está en zona de liguilla de promoción. Oh. El drama es que la U tiene que jugar contra la Calera. ¿Ya? Y la Calera está obligada a ganar para asegurar su cupo en la Copa Libertadores. Ándale. Ah, Entonces, yo hoy un real duro la Calera, eh, juegan bien. Y la U no está jugando a nada, así que en el caso de que Guachipato gane su partido... Y Guachipato tiene que jugar contra, te digo al tiro, te digo al tiro con quien juega Guachipato. Guachipato recibe a Milipilla, Un Milipilla que ya está zafado al descenso. Así que el día domingo a las 6 de la tarde se van a jugar los partidos en simultáneo. La Serena con Wander, la Chile con la calera, Guachipato con Milipilla Y también Audas con Curicó. Si Guachipato gana y la U pierde, la U se va al descenso. Oh, sí. pobre chuncho, no, tan o sea, eh, mataron a morir. Sí, y el día sábado a las 6 de la tarde se van a jugar otros partidos... Eh, palestino Ñublense, Antofagasta Colocolo, -colo, Everton Católica. ¿Cuándo sería eso, profe? Disculpe. El sábado se define el campeón y el domingo al descendido. ¿Y quién va a jugar la liguilla? Chuta. Bueno, un saludo para todos los que son chunchitos. Le mando de aquí un abrazo y fuerza a don Francisco Bustamante. <risa> <risa> <risa> ¿Eh? Porque se le viene qué? pesado. Sí, pues, se le viene pesado. Ya me imagino bueno. a Tano Pazman ahí como: ¡No! ¡Estamos en la vez ¡Estamos en la Oye, que tiene. Tiene el mismo sillón Sí <risa> No, así que Pobre, pobre, pobre eh, Chuchito Noticias así del que... deporte en general La selección Ajá. chilena De, de rugby 7 Clasificó al mundial Así que Felicitaciones por ellos Y se están desarrollando también Los juegos eh, Panamericanos Infantiles O sea, juveniles ¿Ah, sí? Cali 2021 Ay, me... Que van del 25 de noviembre Al 5 de diciembre Y la delegación chilena ya va en el séptimo lugar con cuatro medallas de oro, siete de plata y 10 medallas de bronce Oye, ahora que dice infantiles sería entretenido ver unos juegos panamericanos así infantiles ¿eh? ¿Ah? ¿Con Desde, un... no sé, pues desde 3 hasta 6 años <risa> <risa> Así sería entre entretenido y tierno Claro. <risa> Pero el cabrón chico, bueno, eh, habría que hacerle obviamente las carreras más cortas No van a correr 400 metros planos cabrón Eso, el primer lugar pues lo bien, ocupa, por... como no, Estados Unidos ¿Eh? Con 25 medallas de oro Segundo Brasil con 23 México con 22 Colombia 20 Argentina 10 Cuba 6 Y Chile 4 Ecuador Excelente, también tiene 4 más abajo Venezuela 3 República Dominicana 3 Puerto Rico 1 Aruba 1 Hasta ahí son todas las de oro que hay uh -huh. Pero está bastante Perfecto. entretenido Y también lo, lo están dando en el TNT Sport Lo están transmitiendo ahí Sí Sí, sí Pero que también dónde en el ver, profe TV, Usted lo va a poder ver Cagado la risa Excelente, profe Oiga, ¿nos trae alguna recomendación eh, esta semana? Oiga Decir que se nos quedó también en el tintero un eh, como tan weón en esta, en esta pasada, pero también lo vamos a tocar la próxima semana. Sí, que era el, el tema del voleibolista italiano. Mira, es, es como entre la vuelta al mundo y como tan weón. Ah. <ríe> sí, pues tenemos que traerlo la próxima semana. Sí. Se nos quedó ahí en el tintero porque eh, hicimos un poquito más larga algunas otras noticias. Sí, se nos pasó a la ¿Ya? hora. Exacto. Ya, pues. Así que, ¿nos traes algo para esta semana? Sí, por para esta recomendación. Para este eh, les traigo una película que la vi el otro día con mi viejo en Rolandino y PTV buenísima Relatos Salvajes ¿Ah, sí? ¿relatos salvajes? sí ¿tiene nada que ver con gatas salvajes? no, no tiene nada que ver <ríe> ¿no? es una película del año 2014 ah ya y... cuando Chile no había despertado claro y la verdad es terrible buena ¿sí? sí, sí porque son varios relatos ese? se mm. llama Relatos Salvajes eh, porque están todos los relatos tienen que ver con con cosas que que salen mal y terminan bastante eso? mal por ejemplo, tenemos el primer relato en el cual hay unos locos en un avión que todos se conocen y después se empiezan a dar cuenta de que todos tenían relaciones con una persona ¿Mm? y que esta persona lo invitó a todos porque ninguno pagó el billete de avión y eh, va volando y, y están todos urgidos porque no saben si este loco va a hacer explotar el avión o no. Ah, bueno. Sí, <ríe> entonces, <ríe> sí, es que es terrible cuático. Oiga, ¿y actores, reparto. Mira. ¿Alguien conocido sí, está una película? El, el, el más grande actor argentino, que es Ricardo Ricardo Darín, Ajá. que es como el más famoso de todos. Ah, pero esta es una película argentina, Sí, entonces. argentina. Ah, buena. Sí. Eh, la película fue seleccionada para la Palma de Oro, para el Festival de Cannes. El pelo de oro. ¿Ah? El pelo de oro, ¿no? No, no, el pelucino tampoco Y como digo, son varios relatos ¿Eh? Que son eh, que Son terriblemente entretenidos la, la película es, eh, es, es muy movida Es muy motivada Ganó en San Sebastián, por ejemplo eh, Ganó en Lima, ganó en Londres Ganó en el, en el Festival de Cine Fin Arts, ganó el Festival de Cine Mediterráneo, mmm, ganó los premios BAFTA, o sea, le fue Bastante bien a nivel mundial lo que sí, déjame ver si cuánto recaudó. Costó 4 millones de dólares y recaudó 30 millones de dólares. Mira, que le fue bien. mes Sí. Qué buena. Sí. Son 122 minutos en el cual te vaya a cagar de la risa porque eh, tiene un humor demasiado negro. O sea, es un humor muy negro. Es un humor tan negro que recoge algodón. Imagínate que. Que, <risa> <risa> que tiene humor negro esta. <risa> Un mortal negro que come sandía Claro ¿eh? Un mortal negro que te roba la bicicleta <risa> <risa> Así que Vale la pena como les digo Vale la pena verla eh, Son relatos cortos Entonces eh, Es súper dinámica La película se te hace súper corta Dura 122 minutos Pero como digo Como son varios relatos eh, No hay tres problemas Son Dos, cuatro, seis relatos Así que Véala Véala con, con confianza Véala tranquilo Está en Rolandini PTV Así que no se la puede perder Buena profe excelente ¿y usted dónde está dicho? ¿qué nos trae para esta semana? mire esta semana les voy a hacer algunas recomendaciones de eh, algunos eh, algunas rebajas ya de jueguitos que hay en el Black Friday Friday ya eh, tenemos por ejemplo Assassin's Creed Valhalla para Xbox eh, series que está a un precio bastante conveniente en tiendas físicas y también dentro de la store eh, de Xbox ya el juego estaba eh, superando aproximadamente los 45 mil pesos eh, Pero por este Black Friday que dura hasta aproximadamente el martes en la noche lo pueden estar consiguiendo la edición física por lo menos a eh, 19.990 en algunas tiendas Harta baja ¿Eh? Harta rebaja También eh, tenemos el... Eh, la membresía de PlayStation Plus por un año para cuentas chilenas que esa rondaba más o menos entre los 38, 40 mil pesos y aproximadamente eh, ahora está a 27 y 28 mil pesos también eh, dentro de las ofertas del Black Friday Mitch. ¿ya? así que pásense por las páginas que, que hay eh, por esta oferta ¿ya? Eh, en el retail, las buenas ofertas también de eh, consolas. Lamentablemente, no hay consolas de nueva generación en oferta porque no hay stock, ya sea PlayStation 5 y Xbox eh, X series. Pero si sí pueden encontrar la S también, la Xbox S, a un precio bastante bueno y que estaba a 329 mil eh, pesos aproximadamente. Y ya hay una rebaja por este Black Friday de aproximadamente unos 30-40 mil pesos. De esa Yo caché que el, el Mario Kart 8 Deluxe también estaba en oferta. Claro, sí, muchos jueguitos en oferta, así que ahí corren ustedes y vayan a ver las ofertas que les convienen, eh, porque están bastante buenas, por lo menos en juego y en tecnología de eh, videojuego está bastante bastante conveniente y para terminar una noticia a todos los que tienen playstation eh, 4 desbloqueada con el eh, firmware 7.55 ya se lanzó el gold hand 2.0 que es el gold hand? es el exploit eh, que eh, se había lanzado en un inicio y eh, ya va en su versión 2.0 eh. eh, aún sigue siendo un poco inestable pero sí eh, hay ahora eh, una aplicación que se puede complementar para que hagamos el exploit desde el celular y no den tanto kernel panic o no den tanto eh, error al iniciar el desbloqueo ¿eh? entonces han ido mejorando esto paulatinamente y creo que ya a fin de año hay noticias por ahí de que se podría venir eh, el desbloqueo para las 8.55 hasta el firmware 9.0. Así que muchachos, atentos ahí. Eh, cualquier cosita yo la voy a estar comentando acá también. Eh, pero lo recomendable es que si usted quiere mantener su consola desbloqueada y quiere muchos jueguitos de esos que no se bajan y no debe hacerlo nunca. No, eh, por internet. Eso no se hace. Para nada. <risas> eh, no se hace. Eh, mantengan su consola en el firmware más bajo que puedan. ¿ya? Si usted no juega en línea, no le interesa, eh, déjela ahí y juegue los jueguitos. Y eh, Sin eh, conexión a internet, ahora obviamente, si usted le gusta jugar a línea, disfrute de su consola tal cual estaba, ¿no? pero se viene con noticias interesantes de aquí a fin de año porque eh, ya han abierto puertas para, eh, como le decía en algunos eh, capítulos anteriores, eh, eh, desbloqueos para esta consola y también para el PlayStation 5, que los vamos a tocar también más adelante. Bueno, oye. Y eso, pues, profe, ya estamos llegando al final de este capítulo. Número 38, profe. Y estamos llegando también a fin de año, ¿eh? qué queda poquito. Queda poquito, pues, profe. Sí. ¿Vamos a ir de vacaciones? Eh, depende de quién salga el esto, weón. En todo caso, yo no quiero dejar la casa sola, sí. profe. No, oh, sí, sí. Imagínense, si sale Don Volteretas ¿eh? y viene alguna, no sé, pues, alguna de los que... ¿Cómo se llaman estos? ¿Lo anda Chile? <risa> La Roxana Miranda. Claro, Roxana Miranda, y se toma la casa, y no, imagínense, voy a tener que entrar a dialogar primero con ella. Sí, ¿ya? Ella a lo mejor, no sé, po, si ella también sale de vacaciones y yo vuelvo a recuperar mi casa, pues el juez puede fallar a favor de ella porque yo le estoy invadiendo su, <risa> su propiedad, o no, no sé, por su espacio. Su derecho a tomarse las cosas. <risa> Claro, su derecho a tomarse las cosas, Ay, entonces, claro, tengan harto cuidado, <coughs> eh, adopten perros, y perros callejeros, que sean bien flightes, sí. y los dejan ahí en la casa, sí. ¿ya? Para que les cuide la casa, hagan eh, amiga a la vecina, que no sea flight, sí, porque le pueden pasar el dato a unos todos, claro. <risa> <risa> para que lleguen a ocupar <risa> la casa Claro, ahí cagaron. En todo caso Así que eso pues muchachos. Eh, estamos llegando al final. Un abrazo a todos. Cuídense harto. Pásense por nuestro canal de YouTube que está subiendo los suscriptores sí. ah, y están subiendo las visitas también. Así que muy agradecido por eso. Eh, los queremos y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. La capital de los, de los simios. simios. Guau. <tose>